Dios te bendiga. Hoy quiero traerte una pequeña reflexión acerca de nuestros amigos, compañeros, amistades. Y el problema no es que nosotros no podamos compartir con nuestros amigos. El problema es que nuestros amigos hacen ciertas cosas que nosotros no podemos hacer. Porque ellos no les sirven a Dios. Ellos no tienen temor. El mismo temor que tú tienes, nuestros, nuestras amistades no la tienen. Entonces, el problema es que las cosas que ellos hacen impacten en tu vida. Y que las cosas que tú haces no impacten en la vida de ellos. Quiero leerte en 2 Corintios 6,14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la, la, la justicia con la injusticia y qué comunión y qué comunión la luz con las tinieblas. Ese es el detalle en el intro que comencé, que el problema es que las cosas que tú haces a nuestros amigos no le agradan. Entonces las cosas que ellos hacen a nosotros no nos agrada. Nosotros portamos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios rechaza todas las cosas, todas las cosas negativas, las impurezas que muchos de nuestros amigos hacen. El problema no es que tú no compartas con ellos, porque tú puedes compartir con ellos sanamente. El problema es que de mu del mucho compartir con ellos, tú comiences a participar en actividades que a tu espíritu, a tu vida espiritual comienzan a afectar. Cuando tú comienzas a codiarte y a participar de ciertas cosas que tú no estás supuesto a participar ahí es donde comienza aunque tú no te des cuenta comienza un descaimiento espiritual en tu vida y aunque el Espíritu Santo comienza a reprenderte en tu mente y a dejarte saber que está mal la unión el compañerismo que tú estás teniendo con esa persona si tú continúas codiándote con esa persona, porque quizá te da cosa como hacerlo sentir mal, pero entonces el no hacerlo sentir mal a él y dejarle de saber que tú no puedes participar de ciertas cosas con ello, entonces comienza en tu vida espiritual entonces a decaer. El problema no es que tú no te codes con él, que tú no compartas con él, pero haz un balance, que tú puedas participar con él en ciertas actividades sanas pero que también tú puedas predicarle la palabra a Él, que tú puedas hacer de impacto a su vida, que tú puedas hacer una diferencia en la unión que ustedes tienen como amigos. Así que no deje que las situaciones, los eventos de tus compañeros o tus amigos influyan en tu vida, porque esto va a traer un decaimiento en tu vida espiritual. Sino que tu vida espiritual Tu vida con Dios Tu relación con Dios Impacten en la vida de ellos Porque cuando tú eh, eh, eh, Compartas con ellos En alguna actividad pues está compartiendo con ellos, están hablando del evento que están compartiendo en ese momento, pero que también Cristo salga a relucir en ese evento, ¿me entiendes? Que no sea todo lo de ese evento, que no sea todo solamente lo que no es de Dios, sino que Dios fluya en ese lugar, y recuerda que no todos los eventos es para un cristiano, no todos los eventos van a ser para ti, tienes que aprender a decir que no, porque acuérdate que ellos no tienen el mismo temor por Dios que tú tienes por Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde.